Este es su canal de Estilocracia y Estilocracia Clásico donde solemos también tocar temas obviamente de moda tendencia de moda y nuevos usos, nuevas costumbres en la vestimenta masculina en la vestimenta femenina hay muchísimos canales más y aunque la entendemos más o menos tampoco es nuestro tema, nuestro tema es la vestimenta masculina y hay estas dos cosas que quiero preguntarles a ustedes ¿Cuál es el largo preciso de un pantalón? ¿A dónde debe llegar? ¿Abajo del tobillo? ¿Al tobillo? ¿Arriba del tobillo? ¿Debe mostrar parte del zapato? ¿No debe mostrar parte del zapato? ¿Qué, qué podemos hacer? Déjenme nada más arreglar esto un poco. ¿Qué, ¿Cuál es el largo exacto? Esa es una duda. La otra duda es el uso de calcetines. Porque... <tose> Es muy común ver hombres que lo mismo traen zapatos que tenis sin calcetines. Yo no, no, no lo censuro, pero a mí me parece un poco incómodo. Particularmente si el material interior del zapato no es un buen material, no es una piel de buena clase o un tejido tipo córtex que absorba la humedad y que, que absorba las fragancias. Y si a eso tendría, además habría que añadir una plantilla de carbono activado para que verdaderamente haya higiene para el pie mientras se está usándolo dentro de un zapato. Y eso es algo que a mí me, me sorprende mucho que, que no lo tomemos en cuenta para usar los zapatos sin calcetines. Si queremos que parezca que no traemos calcetines, existen esas cosas que llaman tines, que nada más cubren la orilla del, del pie, ya y que queda debidamente calzado y debidamente cuidado. Cuidado contra las agresiones del material interno, porque si el material interno no está hecho para absorber la humedad del sudor, ese sudor suele generar bacterias, y bacterias que van a quedar en el pie. Por eso es importante que entendamos si debemos o no usar calcetines, tines o calcetas, en lugar de usar el pie desnudo dentro del zapato o dentro del tenis. ¿Usted qué te opina? No me parece que sea, que sea una, una imagen necesariamente, necesariamente elegante o necesariamente fina. Tampoco me parece que caiga dentro de este concepto de sprezzatura. El de Yali Akhneeli ya sabe que era el descuido deliberado para, para parecer una persona más dinámica, no, no demasiado ocupada en temas triviales como modas o, o cómo debe, debe calzarse un zapato, cómo debe, debe calzar una camisa un zapato. Ya ve que Jenny Agnelli era un hombre por sí mismo elegante. Ese era un aristócrata. Y como tal, bueno, lo que, ya todos sus modales, todas sus, sus, sus formas, sus hábitos, su personalidad era, era elegante porque él mismo era un hombre elegante. De manera que pues, lo que hiciera le quedaba bien, se le veía bien. Pero no todos tenemos esa cualidad, por lo menos esa cualidad en apari de, de apariencia, de elegancia que tenía este hombre, Agnelli. Agnelli Por eso le digo a usted que estas cosas, de eh, estas cosas como no usar calcetines, no, no me parece que sean un toque de, ni de distinción ni de, ni de elegancia. Me parece un poco un toque de... <coughs> De afán de modernidad, porque no, no parece que sea una cuestión de higiene. Porque si fuera una cuestión de higiene, ningún atleta usaría calcetas ni calcetines. Porque las calcetas y los calcetines, por lo menos los de atletismo, están hechos para evitar la fricción, que el, la fricción del pie contra el material del zapato y para absorber la humedad que genera el pie durante una práctica atlética. Por eso es que se usan los calcetines y las calcetas, pero hay muchísimos hombres que, lo, que usan los zapatos y los tenis sin calcetines y la verdad no estoy, no estoy muy convencido de que, de que sea un, una práctica que añada distinción o elegancia a la vestimenta o al porte de quien decide no usar ni calcetas ni calcetines ni nada sino ponerse los zapatos o los tenis así a raíz, sin nada. Además yo creo que si un hombre que no usan ni calcetas ni calcetines, durante el día camina mucho o tiene que desplazarse casi corriendo o corriendo un rato, tarde que temprano puede apoyarse porque el calcetín y la calceta eso tienen como, como característica evitar esa fricción del pie contra los materiales interiores del zapato. Eso por un lado, pero por otro lado en cuanto al aspecto visual, en cuanto al aspecto de estilo, Creo que no se le añade nada al estilo cuando se usan los zapatos o los tenis sin calcetas ni calcetines. Y entiendo que los tines, que son muy, muy cortitos, es como no traer nada. Eso es cierto. Pero esa es una buena opción en todo caso, nada más por lo que respecta a la higiene, pero no por lo que respecta al aspecto visual. Obviamente, miren, yo no estoy reñido con, con nada, ¿no? si cada quien puede hacerlo como guste, pero pues esta es mi opinión y la opinión de este canal de Estilocracia en donde nos dedicamos a estudiar y a revisar muy bien los nuevos hábitos y costumbres que se van generando durante el tiempo y cómo van cambiando para, para, evitar, para evitar vernos mal, para, para que logremos siempre tener un buen porte y que nuestra personalidad no se vea disminuida o desdorada por cometer un error tan evitable como ese justamente, como el no usar ni calcetas ni calcetines, y ponerse los zapatos, los tenis así, nada más, con el pie desnudo. Obviamente, el derecho a hacerlo no se discute aquí. Cada quien puede hacer lo que guste. Entonces, es nada más la opinión de estilocracia con respecto a ese ocasión de no usar ni calcetas ni calcetines. Y usted sabrán lo que hace Eso por un lado, pero por otro lado, en no, donde yo si tengo dudas muy serias, es respecto al largo del pantalón. Yo no tengo, no tengo edad para, para usar pantalones skinny doblados en, en la valenciana hacia el tobillo, dejando libre la vista del tobillo y dejando libre la vista del, del pie que está desnudo dentro del zapato. No tengo la edad y, y lo he visto incluso en hombres no de 15 años, también en hombres de 40. He visto que lo usan así. Y no, mire No digo que se vea mal ni que se vea bien. Pero sí aseguro que no le añade nada, ni al porte, ni al concepto de estilo, ni al concepto de elegancia, el usar los zapatos sin calcetines, así con el, con el pie desnudo. A lo mejor un domingo por la mañana, un domingo completamente libre para estar en, el, en un jardín o en un parque o en un club, pues a lo mejor ahí va bien, pero en la vida cotidiana no, no es un... No es un buen hábito, créanme. Primero, porque se va a dañar los pies tarde o temprano. Segundo, porque de verdad no está añadiendo nada a su estilo personal, no está añadiendo nada a su personalidad y en un momento dado tampoco es muy bien visto por una, comp concepto may de, por una completa mayoría. Sin embargo, ok, vamos a, a poner aparte la opinión de los demás, que lo, la opinión de los demás no nos importe, que nos importe nada más la propia. Si usted cree que a usted le queda bien usar los zapatos y los tenis sin calcetines, adelante pero en la opinión de este canal de Estilocracia se lo decimos con toda honestidad, no añade nada, no enriquece en nada a su personalidad y a su estilo el usar los zapatos y los tenis con los pies desnudos es mejor usarlos con un poco de, por lo menos con un tin aunque visualmente no añada nada por lo menos higiénicamente, sí cuida la salud de sus pies, cosa que también importa muchísimo, porque le repito lo que le dije al principio, el material interno de los zapatos no siempre es el más favorable para la salud de los pies, de manera que si usted está en contacto con un material que no es amable para su piel, tarde o temprano la va a dañar y va a tener problemas no severos, no graves, pero sí puede generar problemas, por ejemplo, de olor o de dolencias. Y eso seguro, sí, eh, porque sí va a haber una dolencia por la fricción que se, que se hace mientras se camina. Por muy ajustado que sea el zapato, mucho que lo quiera usted ajustar, de todos modos hay fricción. Algunos tenis traen materiales muy amables verdaderamente muy amables, tanto en la plantilla como en el forro del zapato, la, es decir, el material interno del zapato y la plantilla donde se posa el pie. Sí son materiales amables que sí funcionan bien, pero eso es solamente en algunos casos, ese es en casos de tenis meramente atléticos. Pero aún así, yo insisto, eh, y en este canal lo, lo enfatizamos, es mejor, tanto por higiene como por salud y como... Parte visual de su personalidad Usar siempre calcetines Pero aún así Me queda la duda de Del largo de los pantalones Y ese sí es un asunto que me gustaría Que aquí en la caja de comentarios Ustedes nos hicieran el favor De darnos su opinión Yo realmente, yo Por mi edad, no los usaría, nunca usaría Un pantalón que me llegara al tobillo O arriba del tobillo, jamás no, no, Siento que no me va Y no lo voy a hacer Voy a, voy, voy a seguir usando el largo tradicional de mis pantalones. Pero, ¿usted qué opina? ¿Sabe qué le parece? A mí visualmente no me parece una buena idea. He visto hombres de 40, 45 años, usando pantalones skinny, doblado el, el, el, el doblada la valenciana, a la altura del tobillo, e incluso arriba del, de los maleolos, es decir, de los huesitos del tobillo. Cada quien su paraíso, como dijera mi amigo el zurdo Mendieta cada quien su paraíso. Si les gusta, pues adelante. Pero creo que visualmente no enriquecen para nada su personalidad. No le digo que la empobrezcan, no le digo que la deterioran, pero en definitiva, no la enriquecen. Estimados estilócratas, amigas, amigos que tengan una muy buena y provechosa y dichosa semana. Aprovechenla y cuídense del COVID-19 porque sí existe, sí da si enferma y si es mortífero.